Mira, hay una cara conocida, José. ¿Cómo estás? Vos tomabas las prácticas ahí, ¿no? Con, con Ale, estábamos ahí siempre. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Hey, qué lindo verte por acá, bienvenido. Bienvenida Brisa nuevamente, qué alegría verte. Tienes tu micrófono apagado, Lili. Gracias por avisarme. Estaba hablando un montón y <ríe> no estaba saludando a nadie, ok. Bueno, eh, estaba diciendo que qué lindo ver a las caras conocidas nuevamente. Eh, saludando a todos uno por uno, pero bueno, tenía el micrófono apagado. Decía que, bueno, un placer verlos, verlos nuevamente, encontrarlos ahí. Qué genial verlos. Margarita desde Isamal, qué lindo verte. Hermoso. Genial. Bueno, qué alegría verlos a todas caritas conocidas por vernos a encontrar. Un honor, un placer. Bueno, hoy vamos a hacer una práctica igual eh, muy tranquila. Hola Paloma, bienvenida. ¿Cómo estás? Eh, vamos a hacer una práctica eh, tranquila, introspectiva. Haciéndole honor y siguiendo el curso de, del rumbo del día de hoy. Hoy la energía va para el rumbo oeste. Representa el agua, las profundidades, la introspección, la calma. Hoy es 11 Mazatun. Eh, día 11 Venado. Entonces se propone realizar la práctica del día de hoy con posturas que son recostadas, la mayor parte del cuerpo recostado y vamos a tratar de hacer este esfuerzo por desde los extremos, en lo posible sin usar las extremidades, volvernos a erguir. Eh, hoy vamos a realizar una práctica, esta semana creo que también la hice en la que estábamos en, en el vivo. Eh, vamos a abrir figuradamente los rumbos para comenzar directamente la práctica estando sentados. Entonces la idea es intencional, conectarnos con los elementos que nos rodean, conectarnos con nosotros mismos que al fin y al cabo tenemos todos los elementos que nos componen y con este como esta especie de quinto elemento del rumbo central que es el movimiento que es lo que representa cuando se trasciende o, o representa justamente la disolución o la unión de los otros cuatro elementos a través del movimiento así que la idea es que esta práctica sea bien introspectiva Vamos a trabajar la técnica nahuálica de la recapitulación, plania. Eh, Así que bueno, los invito a que, como vamos a estar sentados un rato, si quieren colocar algo debajo de sus glúteos, algún almohadón o un cojín, si quieren poner, va a ser mejor para que nuestras ingles y rodillas se puedan relajar. No importa que tengamos igual buena apertura, eh, flexibilidad en nuestras caderas, siempre un almohadoncito debajo de los glúteos cuando vamos a trabajar eh, un rato largo sobre las piernas viene bien así que bueno, vamos a ir ubicándonos esta vez también si quieren pueden dejar el, el tapete o el almohadón eh, ya directamente sobre el piso porque lo vamos a estar pisando desde el primer momento entonces Vamos a tomar una postura de sentados bien cómoda. El cruce de piernas eh, tiene que ser un cruce simple, con que sea con mitad de pantorrillas está bien. Tener en cuenta de tener los deditos activos, las plantas de los pies también activas. Tomar entonces postura de sentados. Vamos a movilizar y a correr los glúteos hacia atrás. Para sentir que el peso del cuerpo cae sobre nuestras secciones. Las son los huesos debajo de la cadera, las crestas ilíacas y los huesos por sobre la cadera. Vamos a chequear que eso esté alineado, eso me produce que mi pelvis y mi sacro esté neutral. Luego desde ahí activando el centro, desde costillas, alargando columna, hombros sobre esa misma línea y parte posterior de la cabeza también. Relajo las manos, dedos sobre las rodillas, mirada hacia el frente. Voy a activar la visión periférica no haya ningún punto específico. Cuando dejo que me invada todo este entorno de la visión periférica, relajo los párpados y cierro los ojos. Vamos a preparar nuestra atención, nuestra mente para la práctica. Comenzando a evitar detalles más sutiles Empezamos a evitar nuestra respiración, las sensaciones que producen el cuerpo, relajamos la musculatura facial, relajamos los labios, la lengua, la garganta, la boca, relajo los hombros, cómo estamos, cómo nos sentimos, no cambia nada, no cree en ningún tipo de respiración específica, simplemente fluyo en el presente, me observo a través de mi propia respiración. Voy a hacer detalles cada vez más. Toda nuestra atención en el momento presente. Hoy vamos a trabajar mucho con nuestra respiración, con esa atención enfocada para recuperar la energía. del comando del día de hoy. Llevando nuestras manos hacia nuestras costillas, los codos hacia atrás, creando este espacio en nuestra caja torácica para respirar desde ahí, en este gesto ventral. Cuando ya entre en ese contacto entre las manos y las costillas bajas en la caja torácica, puedo volver a cerrar los ojos y vamos a realizar las respiraciones de reciclaje. Vamos a inhalar por nariz y a exhalar por la boca. A lo profundo. Abriendo caja torácica y exhalo no en un suspiro, liberándonos de todo el excedente, todo lo que no nos corresponde, inhalo, una vez más, bien profundo, inhalo por nariz, profundo y exhalo por la boca. Luego, lento y suave, voy a liberar las manos otra vez sobre rodillas. Vamos a ir abriendo nuestros ojos. Vamos a cruzar el brazo derecho hacia el hombro izquierdo, mano de izquierda hacia el hombro derecho, relajo ahí los codos. Esa es la de apertura, de escuchar el espíritu de confianza para desde aquí realizar nuestro saludo de manera figurada. Volvemos a cerrar los ojos. Y vamos a empezar a proyectar nuestra atención, nuestra energía, abriendo el rumbo traustrampa, el rumbo este, conectándonos con el elemento fuego, con esa energía, esa luz, esa fuerza de voluntad, con la energía masculina que habita en todos nosotros. Dando permiso, tratando el corazón, la práctica. Inhalamos bien profundo y exhalamos lento y suave. Vamos a continuar abriendo el rumbo trampa del rumbo norte, conectándonos con el elemento aire. Con las circunstancias, con esa sabiduría central. En este efecto estamos mostrando nuestras manos en honestidad, entregando, recibiendo. Mundo. Y salento, suave. Vamos abriendo el grupo oeste, el grupo que rige la energía del día de hoy. Nos vamos conectando con ese elemento agua, con nuestras emociones. que a veces está ahí, está acá y lo dejamos salir porque la mente media y va y viene, y no podemos observar, no nos dedicamos el tiempo. Vamos a abrir ese espacio, una intención bien profunda de conectar con ese lado oscuro en nosotros, con esa energía femenina que habita en todos nosotros. largo, lento, suave. Y nos disponemos ahora a conectarnos con el mundo sur, con la con todo lo que está vivo, todo lo que nos rodea, y lo cual formamos parte, eso forma parte de nosotros mismos. Vamos a identificarnos como un fractal de la naturaleza, del universo, con los mismos componentes. Y vamos a ir específicamente hacia nuestro cuerpo físico, hacia nuestro tonal, vamos a chequear si hay algo que tengamos que soltar, que esté muy rígido, que si hay algo que tengamos que activar, que esté muy flojo, para tener esta postura noble para comenzar la práctica. Erguidos, pero no rígidos. Y lo profundo. Y exhalo lento, largo, suave. Liberamos las manos, colocamos sobre nuestras rodillas y dejamos que el mentón caiga hacia el techo. Desde acá vamos a comenzar a hacer círculos lentos y suaves con nuestra cabeza, hacia el lado que ustedes quieran, pero chequen cuál es el lado hacia donde están movilizando. Hacemos círculos completos, lentos y suaves. Continúen con este movimiento, como las posturas del oeste nos invitan a muchas extensiones de columna, vamos a trabajar sobre esas extensiones, vamos a dedicarnos bastante tiempo en darle primero flexibilidad y lubricación a toda nuestra columna. Vamos a estar trabajando con las posturas de transición del pez, el flechador, son posturas que requieren que abramos la columna, entonces vamos a darle mucha flexibilidad a nuestra columna. Vamos a enfocar en eso y en la respiración. Cuando la cabeza va hacia atrás, recuerda relajar la garganta, labios, mandíbula. Y ahora, cuando el mentón pasa por delante, detengo el movimiento y entrelazamos los dedos por detrás de la espalda, dejen sus brazos colgando y empezamos hacia el otro lado con la cabeza. Círculos completos, hacia el otro lado, la cabeza sube inhalando, cae exhalando. Estamos haciendo círculos completos, estamos sentados con círculos completos, con la cabeza. Ahora cuando el mentón pasa por el centro del pecho, detengo el movimiento, inhalando reincorporo la cabeza y exhalando libero los brazos hacia los lados, los estiro. Ahora vuelvo a entrelazar cambiando el cruce de las manos por detrás. Dejo la cabeza siguiendo la línea de la columna y hacemos rotaciones. Hacia un lado, inhalo al centro y hacia el otro. Primero estamos inhalando hacia el centro y luego exhalando hacia los lados. Y ahora cuando cada uno llegue sobre el hombro derecho vamos a detener ahí el movimiento. Vamos a inhalar sobre el hombro derecho y vamos a ir exhalando todo el aire hasta llegar hacia el hombro izquierdo, comenzando a utilizar esta respiración barredera. Respiración que recupera nuestra energía, que limpia. Luego vuelvo a inhalar sobre el lado izquierdo y voy exhalando por la nariz, soltando todo el aire mientras voy pasando por el centro. Pero ahora lo hago más lento con mucha más atención. Cuando llego sobre el lado derecho, vuelvo a inhalar y luego exhalando otra vez hacia el otro lado por eso estamos preparando esas polaridades femenino, masculino, armonizando y ahora cuando la cabeza pase por el centro vamos a detener el movimiento vamos a relajar las manos y las vamos a volver a colocar por delante vamos a trabajar un ejercicio de respiración humanas con un gesto que se llama opilistri. es muy parecido a un pranayama que se utiliza en yoga que es este, es el de ubicar los dos dedos al entrecejo el pulgar va a tapar la narina derecha y el anular y el menique va a tapar la narina izquierda entonces el gesto quedaría de esta manera los movimientos que estaríamos realizando serían estos y voy a explicar paso a paso vamos a empezar a intercalar nuestra respiración del lado derecho hacia el lado izquierdo y viceversa lo, lo vamos a hacer pasito a pasito pero quería mostrar bien el texto ontilistri significa, es la dualidad y es la unión de las polaridades, tonal nahual entonces nos vamos a enfocar en esto para ir bien profundo hacia nuestra práctica, la mano izquierda va a quedar apoyada sobre la rodilla izquierda y la mano derecha es la que hace el gesto ontilistri vamos a colocar mayor e índice al entrecejo, el pulgar y el beníquio por ahora se sueltan voy a tomar aire por ambas narinas voy a soltar todo el aire por ambas narinas y vamos a tapar Tapo la narina derecha e inhalo por ahí tapo y libero por izquierda inhalo por izquierda tapo y libero por derecha Inhalo por derecha, taco y libero por izquierda, inhalo por izquierda, taco y libero por derecha, inhalo por derecha, taco y libero por izquierda. Inhalo por izquierda, tapo y libero por derecha. Inhalo por derecha, tajo y libero por izquierda. Inhalo por izquierda, tajo y libero por derecha. Cuando termine de soltar todo el aire por la derecha, vamos a aflojar la mano, mantener ojos cerrados y quedarme en absoluta observación, en pleno acecho. No generen ningún movimiento, dejen que el cuerpo respire como lo necesitas, mantengo ojos cerrados y me observo. Observo qué es lo que está ocasionando el ejercicio en mis estados, en mis vehículos, en mi cuerpo, en mi mente, en mis emociones, me observo. vamos a encontrar ese balance entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho entre respiraciones frías, respiraciones calientes armonizar nuestra energía ahora lo vamos a hacer otra vez pero vamos a contar cuatro tiempos para inhalar y cuatro tiempos para exhalar entonces vamos a colocar otra vez la mano derecha espalda erguida, pecho abierto inhalo por las dos narinas bien profundo. Exhalo todo el aire por las dos narinas. Tajo. Aire en cuatro tiempos. una narina derecha. Inhalo 1. 2. 3. 4. Tajo, libero por izquierda 1. 2. 3. 4. Inhalo por izquierda 1. 2. 3. 4. Tajo, libero por derecha 1. 3, 4. Inhalo por derecha 1. 2, 3, 4. Exhalo por izquierda 1. 2, 3, 4. Inhalo izquierda 1. 2, 3, 4. Exhalo derecha 1. 2, 3, 4. Inhalo derecha 1. 2.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 3, 4, inhalo izquierda, 1, 2, 3, 4, exhalo derecha, 1, 2, 3, 4, aflojo la mano, mantengo los ojos cerrados y me observo, observo, voy bien profundo en esa observación, voy bien profundo hacia ese lado, nuestras emociones sensaciones observo el subir de los pensamientos mantengo ojos cerrados dejo que el cuerpo respire como lo necesita me observo para poder sentir los efectos del ejercicio de respiración son tan importantes como cualquier postura armonizan nuestro sistema, estimulan el sistema neurológico, limpian los canales de energía, las mucosidades, permiten que la energía fluya libre. Lo que necesitamos hoy es recuperar energía. Ahora lo vamos a hacer por última vez, pero cada uno va a realizar su propia cuenta. Voy a guiar solamente la cuenta número uno y luego cada uno va a continuar. Si están muy cómodos, si ya practican ejercicios de respiración, si sienten que cuatro tiempos es demasiado cómodo, subanlo a seis. Si cuatro tiempos está bien, déjenlo en cuatro tiempos, no hay problema. Entonces solamente voy a guiar la entrada. Vamos a colocar nuevamente la mano al centro. Vamos a inhalar profundo por ambas narinas. Luego vamos a exhalar todo el aire por ambas narinas. Tapo ambas está por la derecha, inhalo uno. Y ahí ustedes van a continuar. Su propia cuenta. Inhalan, exhalan por la contraria y por la que la terminaron de exhalar, vuelven a inhalar. Si llega a haber algún tipo de confusión, si no saben por dónde iban, no continúan el ejercicio con dudas. Lo liberan y lo vuelven a empezar. Toda la atención está dirigida al ejercicio. Tampoco... Destapen un poquito la narina, exclusivamente, no importa si por un lado respiro menos o más lento, no destapen un poquito no hagan trampa, se diría, pero porque eso lo único que genera es desarmonizarnos y la idea es justamente hacer lo contrario. la musculatura facial floja y que el aire vaya fluyendo y observe cómo trabaja su lado derecho, cómo trabaja su lado izquierdo, las, dif las diferencias o no, las sensaciones. Cuando terminen de soltar todo el aire por la narina derecha, van a aflojar la mano, la van a colocar sobre su pierna y vamos a quedar con los ojos cerrados en plena observación, buscando esta introspección profunda adelante, pasamos el peso del cuerpo para cambiar la postura de cuadropedia vamos a empezar con esta flexibilización de nuestra columna coloco muñecas debajo de hombros, rodilla debajo de caderas comenzamos con movimientos cortitos movilización de la cintura escapular, vamos a inhalar y dejar que el esternón caiga entre medio de los homóplatos, y al exhalar empujar al inhalar ingreso al exhalar empujo al ingreso y exhalo el buco. son movimientos sutiles, cortos los tríceps, los músculos de atrás de los brazos posteriores de los brazos miran hacia sus piernas los dedos y las yemas activas para proteger nuestras muñecas la cabeza que siga la línea de la columna el centro activo conectando la parte superior del cuerpo con la parte inferior del cuerpo sin que se mueva la zona lumbar, solo se mueve la, el área dorsal, el área entre hombros, homóplatos, esternón. Sigo bueno, en observación, a medida que hago estos ejercicios, recorro el cuerpo, la respiración, me observo. Y ahora detengo el movimiento y vamos a ir hacia los laterales. Vamos a llevar al exhalar nuestra cadera, las crestas ciliacas y nuestro hombro juntos hacia el lado izquierdo. Como si quisiera mirar por arriba de mi hombro izquierdo. Luego inhalando me estiro al centro, postura neutral y exhalando hacia el lado derecho. Es como que comprimo los laterales, son flexiones laterales. De un lado se crea la extensión y del otro lado la flexión. Al exhalar es cuando comprimo hacia los lados y al inhalar cuando paso por el centro. Lado y lado, manteniendo erguida la columna, lado y lado comprimo los laterales. Llevo la mirada también por arriba de ese hombro. Al inhalar paso por el centro y al exhalar comprimo laterales. Ahora, cuando paso por el centro, levanto la pantorrilla del pie izquierdo y el pie izquierdo lo pongo en puntita apuntando hacia el cielo, sin levantar la rodilla, solo la pantorrilla y el pie bien en puntita apuntando hacia el cielo. Y ahora con el pie súper activo en puntita, hago el mismo movimiento, como si me quisiera ver el pie por un lado y luego el mismo pie sin cambiar, me lo quiero ver por el otro lado, haciendo estas flexiones ahora un poquito más profundas, implicando un poquito más la profundidad de la cadera el pie queda en puntita y voy hacia un lado y hacia el otro hacia un lado y hacia el otro acá también podemos notar que si llega a dar algún calambre tenemos que hacer respiraciones un poco más profundas, más conscientes y podemos sacar los dedos hacia afuera para que se vaya y luego volver a estirar la puntita lado y lado sin levantar la rodilla del piso, super activo ese pie Eso, ahora cuando paso por el centro cambio de pie. Levanto, apoyo ese pie, levanto el otro, bien activo, súper en puntita, como que los deditos del pie sean una flecha apuntando hacia el techo. Va a dar que se activa una musculatura más profunda activando de esta manera los deditos del pie. Eso, y lado, y lado. Activen el centro, no lo dejen caer como si el ombligo quisiera ir hacia su columna. Movimiento cuando paso por el centro, apoyo los empeines y desde este pelvis y sacro empiezo a redondear toda la columna bien redondita hacia arriba, empujando, vaciando pulmones. Luego inhalando, apoyo deditos de los pies primero, saco coxis y piones hacia arriba y voy arqueando toda la columna, vértebra vértebra, hasta que por último sube la cabeza. Y luego exhalando empeines otra vez, pelvis, coxis. Desde la base de la columna hasta la cabeza. Inhalando arqueo y exhalando redondeado. El movimiento lo empieza a la base de la columna y lo finaliza la cabeza. Para ir y para volver. Bien profundo ese movimiento. Es importante darle mucha flexibilidad a nuestra columna. Si sienten que se cansan las muñecas, activen más la yema de los dedos, activen las palmas, que hayan buen apoyo sobre sus metacarpos, sobre las almohadillas de las palmas en las manos. Detengo el movimiento cuando esté exhalando, redondeando toda la columna, para luego inhalar y dejar la postura neutral. Ahora desde acá vamos a ir con las opciones Voy a llevar la mano izquierda por sobre la cabeza, si es posible. Si esto ya me produce que mis espaldas se empiezan a curvar llevan el torso de la mano sobre la frente. Son estas dos opciones, o dorso de mi mano tocando la frente, o palma de la mano tocando la cara posterior de mi cabeza. Pero es solamente un punto de referencia. No empujo la cabeza, no es, no es que doy peso. Desde acá, inhalo al centro. Y al exhalar, creo una torsión, empujando, abriendo el torso hacia el cielo, hasta donde más pueda. Luego, inhalo, vuelvo hacia el centro. Sin colapsar desde el otro hombro, sin caer. Exhalo, abro hacia el cielo. Del mismo lado, lo vamos a hacer varias veces. Teniendo en cuenta esto de no estar colapsando el hombro de base y no estar empujando mi cabeza. Es solo un punto de referencia. Eso, noten esa distancia entre hombro y hombro, en que el brazo y el hombro de base se empujan, perfecto. Así estamos trabajando todas las posibilidades de movimiento de la columna. Y ahora, la última vez que me quedo arriba exhalando, voy a estirar ese brazo, cada uno hasta donde pueda. Estiro, estiro, estiro, estiro, inhalo bien profundo, y ahora al exhalar, lo cruzo por entremedio del brazo contrario y rodilla contraria. Me a usted, ¿ve? Y hago una torsión donde llevo el peso del cuerpo hacia adelante y hacia abajo, dejando las caderas por sobre rodillas. La, el torso de la mano va hacia el piso y el brazo derecho se estira todo lo posible hacia adelante. Me alargo y trato de marcar una torsión acá un poco más profunda. Y este es un descanso bien lindo para la columna. Eso, que la cadera no se vaya para adelante, se mantenga sobre sus rodillas. Noten cómo cambia la respiración. El peso tiene que caer mayoritariamente sobre hombros y homóplatos y no sobre su cabeza. Ahora, inhalando, reincorporo cuatro apoyos nuevamente al niño la columna. Y hacemos lo mismo con el lado contrario. Coloco el dorso de la mano en la frente o la palma de la mano sobre cabeza, del brazo derecho ahora. Inhalo al centro. Y exhalando, marco esta torsión, abriendo el cuerpo. Abra el cuerpo, todo lo que sea posible. Inhalo. Y al exhalar, abro. Eso. Ojo, Margarita, empuja más con tu hombro de base, empuja. No cuelgues sobre el hombro que te queda apoyado en el piso. Y ahora cuando ese codo me queda arriba, detengo. Y con la siguiente inhalación, en vez de volver, estiro ese brazo. Cada uno hasta donde pueda. Abro el pecho. Y luego, exhalando, hago ese cruce, esa rotación. Paso ese brazo entre medio del brazo y la pierna contraria sobre rodillas y me estiro en esa rotación dejo que el pecho se abra hacia el lado contrario en rotación en paso creamos esta buena distancia entre el hombro y el homóplato sobre ese lado derecho respiro siempre estamos sujetando nuestro abdomen teniendo en cuenta de esto de abarcar toda esa musculatura que rodea la columna Y ahora inhalando, reincorporo. Cuatro apoyos nuevamente. Ahora desde acá, yemas de los dedos bien activos, de los pies apoyados en el piso. Inhalo y levantamos rodillas. Vamos a contar acá cinco respiraciones nariz, nariz. Tienen que ser respiraciones lentas. Así ya nuestro cuerpo termina de entrar en calor para empezar a trabajar las extensiones de columna mantengo las rodillas 5 centímetros arriba del piso, aunque sea, ¿no? no tiene que ser exacto un poquitito de arriba, no más, a eso me refiero, pero no tiene que ser mucho. Y ahí mantengo 5 respiraciones. Nariz, nariz. Abrazando ese centro. Mantengo, mantengo. Eso, mantengo. Tengo, exhalando, apoyo rodillas. Apoyo en peines y la vértebra, vértebra, nos vamos levantando, viviendo columna hasta quedar sobre nuestras rodillas. ahora vamos a empezar con un movimiento dinámico de columna, vamos a colocar nuestros dedos pulgares por detrás en la zona lumbar, el resto de los dedos abrazando por la cintura, de esta manera voy a llevar codos hacia atrás, hombros hacia atrás, asegurándome que mis omóplatos se juntan formando ese arco dorsal para que luego pueda crear el arco cervical sin lastimar sin generar ningún tipo de molestia vamos a dejar la pelvis hacia adelante y ahora desde acá voy a inhalar bien profundo y al exhalar voy a entrar voy a a esa zona dorsal y llevar la cabeza levemente hacia atrás o por nariz luego inhalando me voy enderezando y exhalando, dejo que el mentón baja hacia el pecho. harían tres respiraciones. Cuando inhalo, voy para arriba. Exhalo, me voy hacia atrás. Y cada uno va yendo cada vez más hacia atrás, hasta donde pueda. Sin que se la pelvis. La pelvis sigue hacia adelante. Exhalo. Inhalo, retorno. Exhalo, mentón hacia el pecho. Continúo. inhalo. Alinearme me largo. Y luego, al exhalar, hago la extensión. Y dejo caer la cabeza en este arco dorsal que, que subo Y exhalando la cabeza otra vez, sin cerrar el pecho. Cada uno va a ir realizando este movimiento, lo vamos a ir haciendo varias veces. Sientan como si su hueso púbico tuviera una pared, que quieren que esté pegadito hacia la pared. Entonces se abre solamente el pecho. Podos bien hacia atrás. dedos pulgares sujetando la parte de atrás, la zona lumbar, casi cerquita del, del sacro, coloca sus dedos pulgares y el resto de los dedos abrazando el cuerpo. Esta vez no están en puño, me están dando un, un soporte, me están ayudando, eso. Margarita, ayúdate con tus dedos, date soporte porque si no es mucho peso. Con tus dedos abrazate por la cintura, con los dedos y con los pulgares por detrás, por la zona lumbar, nos estamos agarrando. Ahí, codos por detrás, entonces te da soporte, cuando vas hacia atrás te da soporte luego te da soporte para volver lo lento, suave eso y ahora, cuando estemos volviendo vamos a detener apoyo manos en el piso y desde acá nos vamos deslizando boca abajo, completamente boca abajo Colocamos los brazos en cactus. Sería cactus 90 grados. Muñetas a la altura de los codos, hacia adelante. Codos a altura de hombros, hacia los lados. Las piernas juntas como si fueran una sola. En pene, tocando el piso, hueso cúbico tocando el piso. Y vamos a apoyar la frente en este caso. Entonces vamos a inhalar profundo. Y cuando exhalamos, aprovechando que nuestras costillas, el diafragma, y galleta, el rostro se contraen, generan presión. Vamos a levantar el peso del cuerpo. Abro el pecho, trato de no mirar hacia adelante. Y luego con la siguiente inhalación, estiro los brazos hacia adelante. Luego exhalando, vuelvo a cactus. Inhalo, adelante. Exhalo. Vuelvo a cactus. Por última vez, inhalo, adelante. Exhalo. Y desciende cara, pecho y descanso al cactus. Lo vamos a hacer dos veces más. Lo hacemos lento, con cuidado, con la introspección, cada uno hasta donde puede. Ajusten su hueso cúbico totalmente enraizado hacia la tierra. Peines enraizados en la tierra. Como si quisiera recoger el abdomen también. Inhalo profundo, aquí en cactus en el piso. Exhalando, levanto el pecho. Activo toda la musculatura de la espalda. Inhalando, estiro brazos hacia adelante. Las palmas se miran. Espacio entre hombros y orejas. Exhalo, brazos en cactus. Hacia arriba y hacia atrás. Inhalo, estiro brazos hacia adelante. Exhalo, brazos en cactus. Inhalo hacia adelante. Exhalo hacia atrás y desciendo descanso. Se apoya la frente del piso, descansando. Me vas a sacar mirando, vamos por última vez. Relajen las piernas juntas como una, empeines en el piso. Y vamos, entonces, inhalo profundo. Exhalando, despego el pecho, levanto, brazos en cactus. Eso, inhalando, estiro hacia adelante. Mantengo esa relación entre hombros y orejas. Exhalo, brazos en cactus. Inhalo, estiro hacia adelante. Exhalo, brazos en cactus. Inhalo, estiro hacia adelante. Exhalo, brazos en cactus y apoyo la frente en el piso. Separo las piernas, quedo en postura de descanso, relajo. Relajo. Eso es. Vamos ahora a entrar en la postura del peso, es una postura de transición. Vamos a dejar por ahora la frente apoyada en el piso y vamos a entrelazar los dedos de las manos por detrás de la espalda. Voy a flexionar las rodillas, activo los pies en flex, talones hacia afuera, dedos hacia ustedes, incluso el tobillo izquierdo por delante del tobillo derecho. Quedan las, los piecitos en flex. Ahora apoyo el mentón en el piso. Y era lo mismo que estábamos realizando de pie, lo vamos a tratar de realizar en el piso. Vamos a tratar de llevar los hombros bien hacia atrás, ayudándonos con nuestras manos, proyectando hacia atrás, pegando los hombros de omóplatos. Voy a inhalar profundo y al exhalar voy a empezar a levantar el torso, todo lo que pueda. Y solo si es posible voy a tratar de levantar un poquito mis muslos. aunque sea un poquitito. No pasa nada si no se puede levantar porque es muy pesado, aunque sea un poquitito, proyectando el pecho hacia adelante y las piernas hacia el cielo, voy hacia las profundidades de mi ser, nado y exploro en esas profundidades de mi ser, exhalando aflojo, suave, vértebra, vértebra, voy reposando otra vez frente en el piso, apoyo piernas, relajo, aflojo, aflojo, Háganlo con cuidado, también por eso habíamos activado la puntita de los dedos del pie, puede llegar a generar calambre en alguna parte de los muslos o glúteos, si genera calambre, aflojen, estiren la pierna y vamos a volver. Vamos de nuevo, ahora cruzo el tobillo derecho por delante del tobillo izquierdo, pies en flex, cambio el entrecruce de los dedos en las manos. Ahora acá también hay un reto, un desafío, el que puede y quiere, si se llega a agarrar los codos en vez de entrelazar los dedos, también lo puede hacer, el te puede agarrarse los codos se agarra los codos. Apoyo frente en el piso, inhalo profundo y luego arriba trato de abrir el pecho y elevar si es posible un poquito los muslos, aunque sea un poquito, activando despacito, cada uno hasta donde pueda, nada hacia las profundidades de mi ser y luego exhalando voy soltando, aflojando, relajo, apoyo en su mejilla. La que quieran en el piso, relajen los brazos hacia los lados del cuerpo, palmas hacia el cielo. Relajen. Los dorsos quedan en el piso, la eh, mejilla sobre el suelo, descanso. Y ahora directamente desde este lado, desde el costado donde estamos, ya con todo el cuerpo entrado en calor... Preparado, fortalecido, vamos a ir girando sobre nuestro lado derecho. Acá sí todos giran sobre el lado derecho porque vamos a entrar en la postura del soñador y es necesario para las indicaciones que todos estemos en el mismo lado. Así que, que nos quede sobre el lado derecho mirando hacia la cámara, que pueden acomodar. Vamos a colocar nuestro brazo derecho estirado por debajo de nuestra cabeza. El brazo izquierdo por delante, en copa o en medusa, en araña, como los deditos en el piso, me da estabilidad. Alargo todo mi torso, estiro piernas y voy a empezar a trabajar un poquito la apertura de la cadera para preparar para el soñador. Entonces, desde acá dándome estabilidad, lo que voy a hacer es flexionar la pierna izquierda y voy a empezar a arrastrar con la puntita de los dedos otra vez. Arrastro como la energía de mi pierna del lado derecho hasta donde pueda subir subirlo más cerquita de la ingle posible, luego estiro ese pie hacia el cielo y acá saco el talón hacia afuera y la puntita de los dedos hacia mí. Y desde ahí estirando bajo, bajo, bajo, bajo, hasta que los talones se tocan otra vez. Activo pie en punta y recojo esa energía. Estiro, saco el talón hacia afuera, empujo, y así como si me una patada, como si quisiera estirar y alejar algo hasta que los talones se tocan. Y luego vuelvo otra vez. Y lo continuamos haciendo varias veces. Estamos ahí habitando nuestros deditos, talón, pie, punta. Cómo va cambiando cuando recojo esa energía, cuando la empujo. Cómo va trabajando esa movilidad y esa apertura en nuestra cadera. Cada uno hasta donde más pueda. Siempre dando lo máximo dentro del respeto hacia nuestro cuerpo. Ay María, ya no te veo más. Cuando puedas, si puedes bajar un poquito la cámara. Genial. Eso, una vez más. Y ahora, cuando estemos bajando la pierna, vamos a activar esta fuerza activa con deditos hacia afuera. Voy a mantener ahí como en un punto medio, con una apertura de 45 grados, por la mitad. Traten de que sus caderas estén una bien sobre la otra, dedos hacia ustedes, talón hacia afuera. Quedamos por la mitad y ahí vamos a sostener. Cinco respiraciones, conecto el abdomen. Sostengo. Conecten con su abdomen bajo, sobre todo con el abdomen bajo. Y suavecito apoyo ambas piernas. Ahora me ayudo con el brazo que me está dando soporte el izquierdo, levanto el peso del cuerpo y ubico la mano derecha tapando mi oído derecho con los dedos mirando hacia abajo, hacia mi hombro. Y acá va a haber dos opciones, puedo dejar solamente el codo y terminar de levantar el resto de las costillas o puedo apoyar todo el brazo y dejar las costillas apoyadas, como ustedes lo sientan, como ustedes quieran. Luego desde aquí vamos a flexionar las piernas en 90 grados. Acá ya ves variante 1, me puedo quedar ahí. Primero lo muestro para luego tapar el otro oído. O variante 2, en vez de flexionar las rodillas para adelante, llevo las rodillas a la altura de nuestras caderas para luego abrir hacia el cielo en el ancho de nuestras caderas. Cada uno puede tomar la variante que sienta, que quiere, que necesite. Entonces, cuando cada uno decida cómo poner las piernas y para adelante, o en apertura hacia la línea de las caderas, con la mano izquierda vamos a tapar nuestra oreja izquierda desde ahí tratada de mantener el cuerpo en una sola línea activando desde el abdomen entrando en esta postura central del rumbo oeste soy testigo imparcial de un sueño verdadero ahora como desafío de la postura también el que quiere y el que puede levanta el codo y queda solo sobre el codo apoyado manteniendo la distancia entre costillas y el piso abdomen adentro Cerramos los ojos y ahora acá el desafío es mantener 13 respiraciones, nariz, nariz, en la postura. 13 respiraciones, nariz, nariz, en la postura, con ojos cerrados, en introspección. Acá ya no va a haber tiempo, lo voy a dejar libre a ustedes. Cuando cada uno termine sus 13 respiraciones, va a ir recostándose boca arriba. Tómense su tiempo, no lo hagan rápido. 13 respiraciones, nariz, nariz. Observen su cuerpo. Observen áreas de debilidad y áreas de fortaleza. No se enfoquen solo en el cansancio o en el esfuerzo. También siguen sí sus puntos fuertes, en sus apoyos. Soy testigo imparcial de un sueño verdadero. Preparamos nuestra energía, preparamos para tener esa energía para ensoñar. Nos vamos recostando boca arriba cuando ya finalizamos de hacer la postura. Relajen sus brazos, sus piernas cuando estén ya recostándose igual vamos a quedar esperando a que todo finalice no se apuren, no pasa nada disfruten de esas tres respiraciones disfruten de la forma en la que lo están haciendo vamos ahora a estirar nuestro cuerpo como si fuéramos una estrella Hacia cada extremo, alargando, alargando por completo nuestro cuerpo por el piso. Me estiro como si fuera una estrella, por completo. Me estiro. Y ahora vamos a llevar todo el, el peso, bueno, el, el, el cuerpo hacia el lado izquierdo. Yo llevo mi brazo derecho hacia la izquierda y mi pierna derecha hacia la izquierda. Voy a quedar repostado en el piso como si fuera una media luna alargándome, pero por el piso, por el piso, todavía no se despeguen, por el piso, en lateralidad, no se despeguen. Ahí Paloma volve, volve con, tu, con tu torso al piso y es por el piso te marcamos con esa media luna, en vez de girar el capullo por el piso, como si estuviera pegado al suelo en media luna. Llevo el brazo derecho hacia el brazo izquierdo, pierna derecha hacia pierna izquierda y me estiro. se alargue todo ese lateral. El primero que me quedo sintiendo ese giramiento lateral. Y luego recién giro sobre ese costado para hacerme una bolita. Y desde ese lugar cambiar de lado para preparar para hacer la postura del otro lado. Y siempre quedar... Eso, ahí nos quedamos en capullito y giramos por un costado para hacer la postura del otro lado. Genial. Ahora por ese mismo lado nos volvemos a estirar, abriendo el cuerpo, me ahora es el brazo izquierdo, el que va a salir por debajo de la cabeza, estirado. Me alineo, estiro, alargo las piernas, cadera sobre cadera. Y ahora empiezo a trabajar la cadera derecha. Voy a empezar a poner los deditos en punta, arrastrar por la cara interna de la pierna izquierda. Luego traigo la rodilla bien cerquita de mí y luego estiro, saco talón hacia afuera, deditos activos, empujo. Rebojamos esa energía. Varias veces. Varias veces conectando desde el centro. Eso. Muy bien esos pies, esa actividad, sí es recojo la energía con la puntita del pie bien, bien, bien activo y luego saco el talón hacia afuera, dedos hacia ustedes y empujo, porque así pueden notar que se activa diferente tipo de musculatura, en diferentes lados, cómo se siente en la cadera. Y acá si quieren pueden estar descansando la cabeza sobre el brazo, no hace falta que estén levantados ahora, luego sí nos vamos ya a levantar. Eso es. Ahora, por última vez, cuando la pierna esté por bajar, me voy a quedar como en la mitad. Activando y ahora alineando por completo. Cadera sobre cadera, pierna sobre pierna, talón hacia afuera, dedos activos, me quedo. Y ahí sostengo. Cinco respiraciones, nariz, nariz. Sostengo. Sostengo. Y aflojo, apoyo esta pierna, estiro todo el cuerpo, levanto ahora el torso, me ayudo con el brazo de apoyo, coloco la mano izquierda, tapando mi, mi oído izquierdo. Como decía antes, puedo dejar el codo apoyado y este espacio despegado del torso o todo el brazo apoyado en el piso, como ustedes quieran. Flexiono piernas hacia adelante, tapo con el otro brazo o flexiono las piernas hacia atrás en la altura de las caderas y doblo rodillas, abro caderas y entro en la postura planta con planta del pie. Cada uno va a hacer lo que siente, lo que puede. Eh, los que decidan abrir sus caderas, abrir las rodillas, las rodillas tienen que venir en la línea de las caderas, no para adelante. Si llevo las rodillas para adelante, no abro, no separo. Si llevo rodillas para adelante, dejo ahí nomás. Si quiero abrir, llevo las rodillas bien para atrás, a la línea de las caderas y del hombro desde ahí es que abro. Es diferente. Se va a sentir de hecho diferente también en sus caderas. Es un poquito más complicado. Tapen sus dos oídos, cierro los ojos y cada uno ahora va hacia su proceso de introspectar. Trece respiraciones. Nariz, nariz. Soy testigo imparcial de un sueño verdadero. Cada uno Cuenten sus 13 respiraciones, no hay apuro. Disfruten... ...esas respiraciones. Estamos estimulando ese arte de prestar atención vigílica en el sueño. El arte de no juzgar, de ser observador sin juzgar por eso imparcial. Estar como testigos de todo lo que sucede, sin intervenir, sin crear opiniones. Cada uno cuando la finalice se va a ir recostando a su propio ritmo, a su propio tiempo. Disfruten. Recuerden que hay una forma de entrar y una forma de salir en las posturas. No suelten el cuerpo así nomás. Es ahí donde a veces, sin darnos cuenta, sin darnos cuenta nos lastimamos. Cuando relajo el cuerpo, lo relajo suave, lo relajo consciente. De la misma forma que armé la postura, la desarmo. Con esa misma conciencia, con esa misma importancia. Tratando nuestro cuerpo con mucho respeto. Giramos boca arriba. Nos estiramos nuevamente, como una estrella. Me estiro hacia cada lado, abro los brazos, me estiro literal como una estrella pegada en el piso. Me estiro, me alargo, todo lo que pueda, todo lo que pueda. Voy a inhalar profundo, y ahora voy a estirar mi brazo izquierdo, llevándolo hacia el brazo derecho, marcando como una media luna, y luego mi... Pero por el piso, en el piso, como si fuéramos una figurita, un sticker pegado en el piso. Estoy así, pegada en el piso, y arrastro el brazo por el piso hacia mi brazo derecho y la izquierda. Y luego mi pierna izquierda hacia la pierna derecha. Y quedaríamos como una media luna pegada en el piso. Así se estira bien este lateral. Se estira, se larga. Y del otro lado se comprime. Es todo lo que estuvimos haciendo durante la práctica con la columna. Y ahora, por ese mismo lado, hacia donde estoy, hacia el derecho, digamos, haciendo la flexión lateral... Giro me hago chiquitito y me hago una bolita pegada en el piso. Relajando ahora toda la columna en esta postura, en esta posición fetal. Las prácticas del oeste es donde más atentos tenemos que estar en esta introspección, en este seguir las guías de la voz, porque la realidad es que como es todo en el piso, es difícil de, de guiar y mostrar, porque no se puede mirar para acá. Entonces... Traten de seguir la guía de la voz, de estar presentes. Y ahora desde ese lado nos vamos a ir reincorporando, pero boca abajo. Vamos a girar, terminar de girar por ese mismo lado y vamos a quedar boca abajo. Perfecto. Vamos a preparar desde postura de coacto, de serpiente, que es un poquito menos exigida, para luego entrar en la postura del flechador y panza. Entonces, quedando boca abajo, lo que vamos a hacer es apoyar las manos debajo y apoyo debajo de nuestros hombros, y aquí una espina. codos debajo de hombros, me tengo que poder agarrar con cada mano por afuera de mis codos para chequear que están bien las líneas. Cada mano tiene que poder agarrar cada codo por afuera y luego vuelvo a poner los antebrazos paralelos entre sí. Recojo el abdomen, hueso cúmico hacia la tierra, empujo, hombros lejos de orejas. Y ahora desde acá vamos a juntar las palmas de nuestras manos, bien separados los dedos. Estábamos ahí apoyados, junto a las palmas de las manos, bien separados los dedos. Los voy a ir levantando y voy a apoyar mi mentón sobre los dedos pulgares. Y voy a seguir empujando y proyectándome hacia arriba y hacia atrás. En esta variante de la postura de la serpiente y vamos a activar las piernas como si fueran una sola, otra vez empeñas hacia la tierra, hueso público hacia la tierra y empujo desde pulgares ahora voy y suave permitiendo que el mentón vaya apuntando hacia adelante y levemente levemente hacia arriba pero no desde comprimir la cabeza hacia atrás desde crear este espacio cervical levanten el abdomen del piso, solo el hueso público está Estoy empujando hacia arriba. Que mi espíritu vuela hacia lo más alto en esta representación de pasar desde lo más burdo hacia lo más sutil. Desde lo material hacia lo sutil. Que mi espíritu vuela hacia lo más alto. No se tiene que sentir que se comprime nada. Respiraciones nasales. Y ahora suavemente vamos bajando hacia la tierra otra vez. Y ahora recuerden qué mejilla habían apoyado la primera vez y apoyen la otra para descansar. Relajo. Tienen que recordar cuál era, ser conscientes de cada cosa que hacemos. Ahora apoyo la mejilla contraria y descanso. Palmas hacia el cielo, dorsos en el piso, descanso. Eso es, ya no hacemos flexiones de columna, pues estamos preparando para hacer la última extensión. Entonces, ahora, suave, apoyamos el mentón en el piso, mirada hacia adelante, otra vez manos apoyadas debajo de axilas, debajo de hombros, lo que vamos a hacer ahora es flexionar ambas piernas otra vez, pies en flex, y me voy a sujetar con cada mano cada tobillo. Acá si no llego a agarrarme los tobillos, pueden hacer la opción de sujetarse los dedos del pie o los empeines, Pero si llegan a sus tobillos, traten de agarrar sus tobillos. Con, la, con los pies en flex, serían los dedos apuntando hacia afuera y hacia atrás, talones hacia arriba. Apoyo el mentón en el piso. Y vamos a ir por partes. Primero vamos a levantar solamente el torso, con mucho cuidado. Recuerden este espacio que preparé, siéntanlo ahora, no compriman su área cervical. La mirada está para adelante, no para arriba. Inhalo profundo. Y al exhalar voy a levantar solamente el pecho. Solamente el pecho. Para tratar de no levantar las piernas. Con las piernas voy a empujar hacia el otro lado para que me permita levantar el pecho. Voy a empujar hacia atrás. Como si quisiera patear hacia atrás. Espacio cervical. Para disparar nuestro intento. no retengan la respiración acá no miren para los lados no hagan movimientos de rotación cuando estamos acá en esta postura exhalando a flojo bajo, apoyo las frentes por ahora no relajen sus piernas mantengo las piernas así como están las rodillas se mantienen al ancho de las caderas, si las rodillas empiezan a abrir van a necesitar un lazo las rodillas tienen que mantenerse al ancho de las caderas, y ahora vamos a tratar de levantar todo, pecho y piernas Inhalo profundo. Exhalando empiezo a levantar el torso. con las piernas me ayudo a poder levantar piernas y pecho. Trato de ir arriba, arriba, piernas y pecho. Piernas y pecho. Quedar solo sobre nuestro hueso púbico. Un instante más, pies en flex. Con los pies empujen para afuera, para el lado contrario de sus glúteos. No tienen que quedar los pies pegados a los glúteos, al contrario. Exhalando, aflojo, relajo la frente en el piso. Las piernas siguen agarraditas y llegan. Si no llegan, aflojenlas un poquito, pero dejenlas flexionadas. Vamos a ir por última vez. Esta es la última entrada. Descansen un instante. Respiro. Recuerden, la forma de soltar la postura es muy, muy importante. Inhalo profundo, preparo. Exhalando, empiezo a levantar el torso, levantar las piernas y empujar con las piernas hacia el lado contrario. Me tenso como un arco y disparo mi intento. Me tenso como un arco y disparo mi intento. Los pies en flex. Me tenso como un arco y disparo mi intento. como un cuenco de agua que hacemos con el cuerpo. Podemos movilizar un poquito ahí sobre el hueso púbico. meter eso como un arco y disparo a el... Y aflo. Suelto, relajo. Apoyen otra vez a la mejilla contraria nuevamente y descanso hacia la tierra. Descanso. Unos instantes sin hacer nada. Descansen, relajen todo el peso del cuerpo y de esa conciencia que llevamos al comienzo cuando estábamos haciendo los ejercicios de respiración. Vayan otra vez con esa misma sutileza. Recorran todo su cuerpo, cada parte. Recorran sus estados, sus sensaciones. Ya estamos en plena quietud. El arco y la flecha de este intento hacen una relación simbólica entre la atención y el intento. Dirigir nuestra atención como si fuera una flecha hacia lo que queremos, y de esa manera ahorramos energía. Ser bien determinados en cada pensamiento, en cada decisión. Con el esfuerzo que implica, en este caso, es a toda esa fuerza de la cara posterior del cuerpo, Lleven toda su atención hacia su espalda, como si empezaran a ver con su piel en la parte posterior del cuerpo. Reciban todo el ambiente con la cara posterior del cuerpo. Reciban el espacio hacia el techo, el espacio hacia las paredes. ahora muy lento, movimientos súper lentos voy a ir apoyando la frente nuevamente hacia el piso voy a ir apoyando las manos debajo de hombros, debajo de axilas y voy a empezar a hacer de acá un pequeño vaivén, un pequeño movimiento como masajeándome el vientre bajo caderas, ingles es un movimiento hacia un lado y hacia el otro dando un masajito hacia la tierra hombros lejos de orejas y una vez que realice esto, detengo y empujo desde las manos, activo desde rodillas y ahora sí vamos a descansar la columna, todo el peso del cuerpo hacia atrás, entrando en postura de descanso. Los glúteos van a buscar a los talones y alargo toda la columna, entro en postura de descanso. Relaja. Y ahí nos vamos a quedar otros instantes. En esta postura de descanso, aflojen su mandíbula. Ya estamos hacia atrás, en postura de descanso. Relajen los párpados, la lengua. ahora hacemos respiraciones nariz, nariz, bien profundas respiraciones lumbares. Es trabajando desde la parte del abdomen bajo y por la postura en la que estamos se van a transformar en respiraciones. Tienen que poder sentir que se moviliza. ahora lentamente, inhalando nos vamos a ir reincorporando vértebra a vértebra hasta quedar sentados sobre nuestras rodillas, y desde aquí vamos a tomar la postura de Teomani, del meditante para realizar la técnica Nahualica de la decapitulación. entonces aquí cada uno puede elegir podemos separar nuestras rodillas quedarnos sentados sobre nuestros talones y empeines y colocar las manos relajadas sobre muslos o podemos cruzar las piernas por delante, como cada uno lo sienta. Acá sí, dejo en total libertad, pueden utilizar un almohadón para colocar debajo de sus glúteos. Lo que sí les recomiendo es que tomen una postura cómoda, una postura fácil, una postura que pueda sostener a través de largos minutos sin que me produzca ruido mental. Entonces, si estar sobre mis rodillas no es una postura que pueda sostener por más de 5 minutos, no la tomen, cruzan las piernas y así, cada uno elija la postura que le resulta cómoda porque vamos a estar unos minutos en esta técnica anahuálica observando lo realizado utilizando bichiloa, deshaciendo los pasos que es recordar los eventos recién sucedidos entonces primero ubicamos nuestra postura todos los que estén sobre rodillas, así como estoy ahora, vamos a llevar los glúteos un poquito hacia adentro para alinear la parte del lumbar. Alineamos la columna, relajar hombros. Chequeamos que estemos en ese mismo plano donde estamos, ligiones, caderas, hombros y cabeza en la misma línea. Cerramos los ojos. Y vamos primero a hacer un recorrido por nuestro tonal, nuestro cuerpo físico antes de pasar a las observaciones más sutiles observen si encuentran algún tipo de incomodidad o de molestia para ir arreglándola en cada exhalación soltando, liberando la técnica Técnica que trabaja con nuestras emociones, por eso se, se dice como desatar nudos, liberar energías estancadas, recuperar lo que es nuestro, cortar lo que no nos corresponde. Vamos otra vez hacia la atención a nuestra respiración y la respiración y relación con el cuerpo. si ahora pueden notar alguna diferencia si hay algo que esté diferente o quizás todo está diferente pero la idea es darse cuenta en el darse cuenta surge la conciencia empezar con los movimientos de cabeza primero. Muy suave, vamos a llevar la cabeza sobre el hombro derecho. Y me voy a quedar unos instantes respirando ahí. También para percibir si puedo notar algo diferente o no. Aquí se abren más los canales del lado izquierdo. Los canales respiratorios del lado izquierdo. Se estimula la respiración del lado femenino, del lado izquierdo, la calma, De este canal para esa calma, esa paz. Y ahora vamos a inhalar bien profundo por el lado derecho, así como estamos aquí. Y exhalando por la nariz, vamos girando la cabeza suave y lento, lo que dure nuestra exhalación hacia el lado izquierdo. Cuando termine de soltar todo el aire, voy a volver a inhalar ahí. Ya acá de este lado no me quedo, vuelvo a inhalar. Y luego exhalando, vuelvo otra vez a pasar por el centro. Y así, lento, consciente, cada uno va a continuar con estos movimientos y estas respiraciones. exhalando cuando la cabeza va pasando por el centro e inhalando profundo cuando llegamos hacia nuestros hombros. Y Continuando con ese movimiento que hace nuestra cabeza, vamos a comenzar a recordar. Vamos a comenzar a recordar cuando abrimos los ojos esta mañana que fue lo primero que vimos, qué fue lo primero que vieron nuestros ojos, y voy recorriendo nuevamente ese entorno, ese ambiente en el cual me desperté, sin quedarme en detalles específicos, pero recordando. Recuerdo el ambiente, el cuarto, los objetos que me rodeaban. Aunque no me detenga en nada, empiezo a recordar. Recuerdo mis primeros movimientos, mis primeros gestos. Los primeros pensamientos, quizás. Quizás se me venga el sueño que tuve. Si cuando me desperté recordaba mi sueño. Recuerdo cuando dije la primera palabra o el primer sonido. Y activamos solo la facultad de recordar y no de juzgar. No vamos a juzgar nada. No opino. Cuando viene ese recuerdo, no es ni malo, ni bueno, ni lindo, ni feo. Es solo la experiencia. No juzgo, no analizo y no intervengo. Soy testigo imparcial. Cuando hacemos estos movimientos con la cabeza, busquen que su cabeza esté erguida, que siga la línea de la columna y que no se nos empiece a colgar. La energía tiene que fluir a través de nuestra columna vertebral, desde el coxis hasta texpa, hasta la coronilla. va a tomar su tiempo para ir recordando todo lo realizado hasta el momento en que comenzamos la práctica y en este caso especialmente también recuerden cuando empezamos a hacer el ejercicio con el gesto que diste, para recordar aquello que les produjo para poder sacar esa experiencia rica de las cosas que realizamos Y luego van a ir recordando paso a paso todo lo realizado en la práctica. Las posturas, los ejercicios. Cada uno se va a tomar su tiempo hasta llegar al momento presente. sea el momento cuando quieren dejar de mover la cabeza porque sienten que el estado mismo los lleva a un momento de silencio absoluto en todos sus vehículos. Pueden dejar de hacerlo. Cuando lleguen al momento presente, a la aquí y a la hora Vamos a dejar que florezca todo tipo de sensaciones, aceptando todo, observando y dejando ir. Lo que sea que surja, no importa. Cualquier tipo de sensación. La observo, la habito y la dejo ir. Esa apertura hacia el hacia otro estado de percepción. algún cambio, alguna ligereza en mi columna, en el en cuerpo energético o en el cuerpo físico, a través de haber trabajado la respiración o ¿no? la movilización de toda nuestra columna. Observo si mi estado es diferente a cuando comencé la práctica. lentamente vamos a ir tomando respiraciones más profundas exhalaciones más lentas, más largas y vamos a ir enfocando nuestra atención a la altura de nuestro corazón, de nuestro pecho, en apertura, en gratitud, en unión, abriendo ese centro, estimulando ese área para percibirlo todo desde ese lugar, para que mis acciones salgan también desde ese lugar, mis pensamientos, mis palabras. Luego muy lento y muy suave cuando cada uno lo sienta. Vamos a empezar a conectar haciendo pequeños movimientos con las manos, con sus dedos en los pies. vuelvan lento. Respirando cada vez más profundo. Dejamos caer la cabeza hacia el pecho. Y realizamos... Nuestros últimos círculos con la cabeza, aflujando el área cervical, asegurándonos que no nos quede nada de dolor, de molestia. Círculos hacia un lado, hacia el otro. Movilizamos también un poquito los hombros, podemos estirar también los brazos, luego movimientos hacia los lados, acá movimientos libres para ir retornando hacia la superficie otra vez. Cuando ya estamos juntos, pues abrimos los ojos. Y eso fue nuestra práctica del día de hoy. Muchas gracias, qué lindo ver tantas caras conocidas. Lindo volvamos a encontrar. <risa> Trato Camati. Qué lindo verlos. Qué bueno bueno, qué bien que volvieron, me encanta. Bueno, que tengan un hermoso día, que sigamos trabajando con esta introspección. Y recuerden que a veces pensamos que lo más importante es empezar a mover mucho el cuerpo. Y de hecho muchas de, de las prácticas que doy son un poquito intensas, pero también está bueno trabajar mucho con la respiración, con ejercicios de respiración que es igual, igual de importante nos llevan a estados muy lindos sí brisa levantaste la mano sí Gracias. sí de... oye es viendo la página de estás dando clase los lunes también sí sí así es los lunes es en vivo es clase o sea no es por link de google meet es por es por vivo de la o sea, la misma página eh, sale ahí la clase o sea, no es con Link, si entras directo en la, en la página el lunes a las 9, te va a llevar a que está el vivo. Ajá, sí, o sea, tú directo. no nos ves a nosotros ahí. No, ahí no los veo, sí. Eh, o sea, bueno, no es como esta que me puedo acercar y, y corregirlos, es, es otra, sí, es diferente, o sea, para mí es diferente, pero bueno, también es una forma de, de seguir compartiendo. Los lunes es así, es en vivo y los miércoles es siempre a través del Link. Gracias. Sí. No, nada. Bueno, que tengan un hermoso día. <risa> Mati, qué lindo verte. <risa> bueno, que anden muy bien. Chao, chao. Adiós.